Sí, estamos con Héctor Royman, que es, es perito judicial y es el presidente justamente de la Asociación de Peritos Judiciales en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito en la provincia de Mendoza y le queremos preguntar sobre el accidente ocurrido ayer. Eh, lo que se cree es que se revienta un neumático y finalmente termina en esta situación. Escuchábamos recién al Intendente de San Martín que dice que el estado de la ruta, donde pudimos observar que había ondulaciones en gran parte del camino, podría también contribuir a este accidente. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Sí, Marcela, eh, a ver, particularmente a este accidente, en la forma que al menos lo que se alcanza a visualizar en el video, que todos hemos tenido posibilidad de ver desde una cámara de seguridad de un establecimiento, eh, yo diría que no tiene una incidencia directa eh, al vehículo, claramente se revienta una cubierta y entonces una ondulación del terreno no va a provocar que se reviente una cubierta, especialmente una delantera que se supone que es donde cualquier empresario del transporte ...colocar sus mejores cubiertas. Entonces, decir que la ondulación fue la que provocó esto... es, ...yo diría, está alejado de la posibilidad fáctica de, de, de, de que esto ocurra. Pero, a ver, lo que dice el Intendente es que un Estado ondulado... en ...una ruta como la Ruta 7... Eh, contribuye al accidente, por supuesto, comparto totalmente nosotros el caso más extremo que tenemos, es Agua de las Avispas, es cierto, allá es camino a Potrerillos, donde sabemos que esas ondulaciones han provocado no uno, sino varios accidentes. Entonces, las rutas deben estar en condiciones, eh, no deben tener pozos, deben tener un pavimento uniforme, deben tener bien señalizado, y la ondulación, quiera que no, un vehículo que a lo mejor, para colmo, tiene un problema de amortiguación, eh, obviamente que va a provocar este, salidas inesperadas hacia otro costado. En este caso en particular, de lo que se ve, el vehículo va circulando perfectamente recto y en un momento dado se desvía, pero mucho más considerablemente inclusive de lo que debería ser normal para alguien que, va, eh, que, que le revienta una rueda delantera, y esto es lo llamativo. Y acá eh, entramos en el terreno de las hipótesis, este, Marce, y, y yo quiero que acá quede una... una... Una cosa en claro, no sabemos nada todavía, pues no, recién están haciendo los peritajes, recién se están haciendo las investigaciones, y todo lo que yo puedo decir es simplemente hipótesis generales, no aplican en particular este caso. ¿Pero por qué se podría haber reventado un neumático? Bien, un neumático... En un, auto, digamos, en un colectivo de estas características. Lo que pasa es que en este momento en particular que estamos viviendo en la Argentina, con esta crisis del tema de los neumáticos, y bueno, ya empieza uno a ser para colmo sospechoso. Están prohibido colocar, por ejemplo, neumáticos revulcanizados, recapados en las ruedas de la dirección, ni siquiera de la tractora. Se colocan en el eje loco que se llama, ¿cierto? Que no tiene incidencia, digamos, en la, en la estabilidad del vehículo. Entonces, a ver, ¿esta crisis había llevado o lleva a algún transportista a colocar neumáticos recapados en la dirección? Y no sé, esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, esto tendrá que surgir claramente de los peritajes. Pero por ejemplo, un neumático, mucha gente no lo sabe, tienen vencimientos. Un neumático de un colectivo se vence a los cuatro años, a los cinco años. ¿Estaba vencido este neumático? Y no lo sabemos hasta que nos salgan los peritajes. En otras cosas que pueden decirse, la carga del vehículo. ¿Estaba excedida la carga por el eje? Y no lo sabemos normalmente estos vehículos eh, fueron controlados, si salen de la terminal, los vehículos cuando salen de la terminal, normalmente el personal de CNRT controla la salida del vehículo. Ahora, si este vehículo que fue charteado salió desde otro lugar, fue controlado por la gente de la CNRT, por ejemplo, es muy común que los padres, directamente con las empresas, cuando van a salir a buscar chicos, por ejemplo, que van a un viaje de egresados o un grupo de deportistas que se va a algún lugar, hacen un control por parte de las NRT, se solicita que el inspector vaya hasta el lugar de donde sale el vehículo. En este caso, ¿hubo un control previo para verificar que las cubiertas, etcétera estuviesen controladas? Porque una cosa es tener los papeles en condiciones y otra cosa muy distinta es saber que este vehículo en particular, ese día, va a salir con estas condiciones. Es decir que, por ejemplo, si el, el neumático estaba en condiciones, a pesar de la ondulación de la ruta, ¿de la que hemos visto, ¿no debería haber provocado este tipo de vuelco o este accidente? Acá se pregunta, o sea, ¿puede reventar el en buenas condiciones? Sí, sí. puede reventarse, Encuentra algún objeto especialmente que se incrusta o que rompe la cubierta, especialmente los laterales. Estas cubiertas son normalmente muy resistentes, una banda considerable de rodamiento, pero los costados son relativamente blandas. Entonces... Puede provocar algo que se rompa súbitamente el costado, si es delantera, se va a reventar inmediatamente que se rompe por la presión que tiene la carga. ¿Puede pasar que se rompa? Sí, habría que re haber revisado en la ruta a ver si había algún objeto contundente que podría haber reventado. Se revisó, aparentemente no estaba. No, no, pero no. digamos, puede no sé ser que, que no. Vamos a, a sospechar de alguna otra razón de la que un neumático que no estaba verdaderamente apropiado. Pero. Más allá, de estas condiciones, más allá de estas condiciones, lo que llama la atención es que una persona teniendo fuertemente tomado el volante, cuando, y esto sirve de paso para saber a cualquier conductor, porque le puede pasar a un vehículo particular, un vehículo se le revienta la rueda delantera, con, si el conductor tiene firmemente tomado el volante, teniendo en cuenta las direcciones hidráulicas con que cuentan hoy los vehículos no puede desviarse en el grado donde el video muestra que se desvió este vehículo. Porque acá se cruza totalmente se cruza. de carril. Se cruza, pero totalmente... De, de carril, pasa el cantero de, de, del medio, cruza al otro lugar y termina pasando la otra ruta. Exactamente, la perspectiva... Pero yo creo que salió con un ángulo no menos de 30, 40 manos, grados súbitamente, porque va andando recto, de repente se cruza. Y esto, nos, tenemos que empezar a preguntarnos... Eh, tenía sus manos, muchas veces nosotros, cualquiera que había en un micro sabe que muchas veces el conductor eh, viene alguien, está charlado, está como apoya un bracito en un costado, recibe un mate, entonces tenía las manos tomadas del volante firmemente y no lo sabemos, puede ser que si yo lo tengo apenas apoyado, un reventón me saca la mano me saca el volante, gira, porque lo que tira es impresionante lo que tira, pero si yo lo tengo, responde, pero si no lo tengo, se suelta. Y entonces ahí sí, una vez que el vehículo se desvió y ya estaba sobre la tierra, y si como aparece una foto que se tomó, lamentablemente, la víctima... Fatal unos momentos, un poquito antes, donde se ve que está todo mojado, porque el pavimento aparentemente estaba mojado, y bueno, entonces se van agravando las condiciones que permiten. Si el volante ha estado suelto, si la calzada estaba mojada, ahí sí se explicaría este cruce oblicuo hasta la otra calzada. Muchas gracias, Héctor. Marcela, a ustedes. Por supuesto, vamos a ver cómo concluyen las, las pericias eh, que está llevando a cargo en esta causa el fiscal Sibori. Pero también nos quedamos con esto último que nos decía Héctor y de paso también esta recomendación, ¿no? De siempre llevar, llevar las dos manos en el volante. Lógico. Porque puede pasar que se reviente un neumático y ahí es mucho eh, es mejor porque si uno tiene las dos manos en el volante continuar con la estabilidad que venía el vehículo porque si no, bueno, puede terminar en cualquier cosa. Así que nos quedamos también con esta recomendación. Muy bien.